Qué tal amigos y amigas, este 21 de Septiembre, la Gran Radio Ciudadana ZP44, Radio Libre 1200 AM, celebra su vigésimo segundo aniversario, siendo una buena idea en marcha, libremente nuestra, siendo la marca de la comunicación compartida, toda la ciudadanía de nuestro país. le deseamos el mejor de los éxitos desde Noticias 21 y su director, quien le está hablando, don David Alejandro Más cuidado. Felicidades, que Dios les bendiga y les acompañe siempre.